Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy continuaremos con la parte número 2, de derivación implícita. En esta clase veremos, analizaremos cómo encontrar la derivación implícita en una función cuando x y y se encuentran multiplicando. Y por último veremos ejemplos encontrando la derivación implícita. No siendo más, comencemos. Miremos el caso. Analicemos el caso en el cual una función se encuentra en términos de x y y, y cómo se debe proceder para resolverla. Tenemos lo siguiente. Tenemos esta ecuación en la cual tenemos 5x y x y y. Acá hay una multiplicación de la variable x y y. Vamos a concentrarnos en estos términos. Entonces tenemos lo siguiente, menos xy, ¿a qué va a ser igual? Vamos a derivar x, entonces ponemos acá la derivada de x por y, eso es un producto, entonces recordamos el producto de las derivadas, menos x por la derivada de y. Pero miren lo siguiente, cuando se deriva y, se debe poner y'. Entonces siempre que haya un producto x y, y vamos a aplicar el producto de las derivadas y por último pues agruparíamos términos semejantes de y prima y lo llamaríamos a esto dyx al despejar vamos a ver ejemplos aplicando este caso encontrar dy de x para las siguientes ecuaciones número 1 5 menos 3y más 2xy igual a 2. Vamos entonces a emplear la derivación implícita. La derivada de 5 pues esto va a ser 0. Derivamos acá. La derivada de esto sería 3. Y agregamos el término y'. Siempre que se derive y, se debe agregar y'. Más la derivada de... Esto es un producto. Entonces vamos a derivar la derivada de x sería 2y' quedando solamente, ahora, más 2x por la derivada de y, que sería y', entonces miren que aquí se aplica el producto de las derivadas, y por último, eso sería igual a 0. Vamos a agrupar términos semejantes, entonces tenemos que y', es común acá, entonces, menos 3, más 2x, y por último, despejamos este término, y lo pasamos con signo contrario. Ahora, como tenemos este y', lo vamos a despejar, todo esto que está multiplicando lo pasamos a dividir. Menos 2y sobre menos 3 más 2x. Ahora, por último, y' lo vamos a convertir en dy de x. O sea que esta sería la solución de este ejercicio. Veamos un siguiente ejemplo. Ahora continuemos con el siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. 10x menos 5xy cuadrado menos 2xy igual a 3x vamos entonces a empezar a derivar cada uno de estos términos miremos acá tenemos un producto y acá tenemos otro entonces nos quedaría la siguiente forma la derivada de 10x sería 10 menos 5y cuadrado le damos x menos 10xy le restamos 1 y quedaría y', no olvidemos que siempre que derivamos y, debemos agregar y', menos 2y, menos 2xy', la derivada de este sería 2y, y acá, sería 2x, y como se derivó a y, que debe quedar término y', y esto igual a 3. Ahora, agrupemos términos semejantes, entonces, acá tendríamos y', factor común, quedaría, menos 10xy y menos 2x que son los términos que tenemos a este lado y eso sería igual a 3 menos 10 más 5y cuadrado y este término que está negativo pasa también con signo positivo por último despejamos y' nos quedaría menos 7 la resta de 3 menos 10 nos da menos 7 más 5y cuadrado más 2y por último, esto que está multiplicando lo pasamos a dividir. Quedando por último, despejar y' y lo convertiríamos en dy de x. O sea que esta sería la solución de este siguiente ejemplo. Pasemos a un tercer ejemplo. Ahora tenemos este siguiente ejemplo. Ejemplo número 3. 2x menos 3y sobre 5 más 4x cuadrado y. Como tenemos una fracción, todo esto que está dividiendo lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar. Quedando 3 que multiplica 5 más 4x cuadrado y. Efectuamos la multiplicación y nos quedaría lo siguiente. 3 por 5, 15. 3 por 4, 12. x cuadrado y. Ahora ya tenemos todo en términos de x y y. Y nos hemos quitado el problema de la fracción. Ahora sí podemos emplear la derivación implícita. La derivada de 12 x sería 2, menos 3y', y esto sería igual a, la derivada de esto daría 0, y acá tenemos un producto, entonces, 12 por 2, 24xy, más 12x cuadrado, y la derivada de y es 1, y quedamos con y'. Ahora agrupemos términos semejantes. Esto está sumando, pasa al otro lado a restar. Y ese término que es positivo pasa al otro lado a restar. Ahora tenemos términos de Y', sacamos factor común, nos quedaría Y' prima que multiplica a menos 3 menos 12x cuadrado. Y eso sería igual a 24xy menos 2. Tenemos que tener muy en cuenta. Que siempre que tengamos un producto debemos partir en términos la multiplicación. Derivamos x y acá siempre debemos dejar implícito y, y prima. Agrupamos, nos vemos aquí, agrupamos y sacamos factor común. Ahora, por último que tenemos, todo eso está multiplicando. Debemos pasarlo al otro lado a dividir, nos quedaría. 24xy menos 2 dividido menos 3 menos 12x cuadrado. Ya al haber dividido podemos reemplazar y' y nos quedaría de y de x igual a 24xy menos 2 sobre menos 3 menos 12x cuadrado. O sea que esta sería la respuesta de este siguiente ejemplo. Con esto